Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR Video número 12 Imperfect tense, verbs ending in AR Video number 12 Ampliar, to expand Yo ampliaba Tú ampliabas, él, ella, usted ampliaba, nosotros, nosotras ampliábamos, vosotros, vosotras ampliabais, ellos, ellas, ustedes ampliaban. Yo ampliaba mi casa cada vez que teníamos muchos estudiantes de intercambio. Criar To breed or to raise. Yo criaba. Tú criabas. Él, ella, usted criaba. Nosotros, nosotras criábamos. Vosotros, vosotras criabais. Ellos, ellas, ustedes criaban. Elena criaba a sus hijos muy bien. Desafiar. To challenge. Yo desafiaba, tú desafiabas, él, ella, usted desafiaba, nosotros, nosotras desafiábamos, vosotros, vosotras desafiabais, ellos, ellas, ustedes desafiaban. Diana siempre desafiaba a la autoridad. Desviarse, to divert. Yo me desviaba. Tú te desviabas. Él, ella, usted se desviaba. Nosotros, nosotras nos desviábamos. Vosotros, vosotras os desviabais. Ellos, ellas, ustedes se desviaban. Teresa se desviaba por un camino más corto. Enfriar, to chill. Yo enfriaba. Tú enfriabas. Él, ella, usted enfriaba. Nosotros, nosotras enfriábamos. Vosotros, vosotras enfriabais. Ellos, ellas, ustedes enfriaban. Yo enfriaba la sopa para dársela al niño. Enviar, to send. Yo enviaba. Tú enviabas. Él, ella, usted enviaba. Nosotros, nosotras enviábamos. Vosotros, vosotras enviabais. Ellos, ellas, ustedes enviaban. Mi novio o mi novia me enviaba muchos correos electrónicos cuando estudiaba en el extranjero. Espiar, to spy, yo espiaba, tú espiabas, él, ella, usted espiaba, nosotros, nosotras espiábamos, vosotros, vosotras espiabais, ellos, ellas, ustedes espiaban. Yo nunca espiaba a mi esposa o a mi esposo. Fiar. To sell on credit. Yo fiaba, tú fiabas, él, ella, usted fiaba, nosotros, nosotras fiábamos, vosotros, vosotras fiabais, ellos, ellas, ustedes fiaban. Cuando éramos niños, el panadero nos fiaba pan con gaseosa. Guiar, to guide, yo guiaba, tú guiabas, él, ella, usted guiaba, nosotros, nosotras guiábamos, vosotros, vosotras guiabais, ellos, ellas, ustedes guiaban. Mi tía guiaba a los turistas en el museo. Malcriar. To spoil. Yo malcriaba. Tú malcriabas. Él, ella, usted malcriaba. Nosotros, nosotras malcriábamos. Vosotros, vosotras malcriabais. Ellos, ellas, ustedes malcriaban. Mis abuelos malcriaban a sus nietos. Rociar. To sprinkle. Yo rociaba, tú rociabas, él, ella, usted rociaba, nosotros, nosotras rociábamos, vosotros, vosotras rociabais, ellos, ellas, ustedes rociaban. Mi madre rociaba las plantas dos veces a la semana. Vaciar, to empty. Yo vaciaba. Tú vaciabas. Él, ella, usted vaciaba. Nosotros, nosotras vaciábamos. Vosotros, vosotras vaciabais. Ellos, ellas, ustedes vaciaban. Juan vaciaba la basura en bolsas plásticas. Confiar, to trust or to confide. Yo confiaba, tú confiabas, él, ella, usted confiaba, nosotros, nosotras confiábamos, vosotros, vosotras confiabais. Ellos, ellas, ustedes confiaban. Mi madre confiaba su dinero a este banco. Variar. To alter. Yo variaba. Tú variabas. Él, ella, usted variaba. Nosotros, nosotras variábamos. Vosotros, vosotras variabais. Ellos, ellas, ustedes variaban. Ella variaba las recetas de su abuela. Círculo de verbos número 12, imperfecto de los verbos terminados en "-ar". En este video estudiamos los verbos ampliar, criar, desafiar, desviar, enfriar, enviar, espiar fiar, guiar, malcriar, rociar y vaciar. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 12. Aquí tenemos los 12 verbos con sus respectivas raíces para la, para la conjugación en tiempo imperfecto. Spanish verb conjugation, la conjugación de los verbos en español.